Estamos en el Estadio Cubierto, al lado de la Muni, en Villa Tesey, contentos porque estamos cerrando la temporada 2019 de la Liga de Fútbol de Burlingame, más de 5.000 chicos recibiendo los trofeos, más de 35 clubes que participaron de la Liga de Fútbol y, como siempre decimos, inclusión, derechos, deporte, educación, ejes fundamentales que, que el municipio se propuso eh, en proteger, en cuidar y y en trabajar, ¿no? Así que bueno, ahora esperamos la temporada 2020 en donde vamos a seguir aportando los trofeos para los 5.000 chicos, los árbitros, el techo protegido que es la ambulancia y, y nos comprometimos a, a seguir con, con el plan de trabajo en función de la construcción de playones deportivos y queremos empezar a techar los clubes. Cada club tiene que tener su, su pista, su cancha y su espacio techado para que se pueda practicar cada vez más deporte y para que estos clubes puedan albergar mucho a las chicas y a los chicos de los barrios, ¿no? a los que agradezco. Los clubes han sido más que importantes en esta etapa tan difícil de la Argentina ¿no? y abrazaron y cuidaron a nuestras chicas y a nuestros chicos. Primero una liga de fútbol con una comisión directiva y con mucha responsabilidad de los papás y las mamás y las autoridades de los clubes en bueno en poder contener a los chicos, ¿no? Es, es importante que cada año venimos sumando más clubes, así que estamos satisfechos por eso y vamos a seguir eh, trabajando en, en incluir, en incluir a los clubes, a las sociedades de fomentos, en que haya cada vez más deporte en cada uno de los barrios de Burlingame. Cuarto al agua, el programa donde los chicos aprenden a nadar, todo lo que tiene que ver con, con rugby para todos, con, con los clubes de rugby, el curú, para el retiro, el Harling colaborando con el municipio, la Liga de Fútbol de Burlingame, eh, con la Asociación Argentina de Tenis, el convenio con Calieri y con, y con Mariano Zabaleta para que haya tenis en las escuelas públicas, todo lo que son los campeonatos y el trabajo con el tenis de mesa, eh, la provisión de más de 20 mesas de ping-pong para que en los colegios se pueda practicar tenis de mesa.